Hola Libra, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí, me encanta saludarte en este día hermoso, en esta tardecita rica. Deseo que estés teniendo un día maravilloso, que estés conectando con tu alma, con tu luz, momento a momento. Bienvenido a Sabiduría Ancestral y te traemos en estos momentos esta guía para tu alma, de la segunda quincena de septiembre, esta guía general para que puedas encontrar respuestas, pasos, palabras o frases que resuenen en tu alma para tu autosanación, para tu trascendencia y para que vivas en total libertad de tu ser, de tu alma para que experimentes la vida que realmente te mereces. Bienvenido Libra, vamos a empezar. ¿Qué tal te ha estado <coughs> yendo en estos últimos días? Los primeros 15 días del mes de septiembre, en donde están moviéndose bastante, bastante las energías, bastante las personas, cierres de ciclo posiblemente, relaciones han terminado. Sin embargo, quiero compartirte que todo eso que se está moviendo es para tu más alto bien, para que experimentes tu mayor versión y todo ese poder interno que está dentro de ti que aún no conoces y que te lo quieren mostrar el día de hoy con estas cartas vamos a ver cómo estás en tu presente Libra, tienes el mago de la conciencia boca abajo. Ok, vamos a ver cómo está el pasado. Y pasado me refiero a estas situaciones eh, que te llevaron a, a, a tomar decisiones, a ya decidir vivir una vida nueva. Tu regalo... Y aquellas resistencias que están aún en tu vida Muy bien Libra, déjame ver si se ven bien las cartas Creo que no se ven bien todas, pero voy a encimarlas un poco Te voy a ir mostrando una por una Ok Muy bien, vamos a empezar Bien, Libra en tu presente ¿Cómo te estás moviendo en, esto, en, en estos días? Tienes Aquí está El mago de la conciencia Y este mago de la conciencia Nos dice que estás entrando en un momento En el que hoy está siendo más importante Tu bienestar Está siendo más importante Escucharte, expresarte Sentir toda esta vida Toda esta energía que te irradia, sobre todo porque estás a punto de iniciar tu retorno solar, tu regreso a casa. Estás iniciando este periodo de cumpleaños. Muchas felicidades a todos los Libra. Eh, y entonces son los momentos en los que empiezas a meditar sobre aquello que sí y aquello que no le está funcionando en tu vida. Posiblemente ya cerraste varios ciclos. Ciclos que pueden ser eh, de relación en una amistad, una empresa o un negocio que ya no estaban siendo fructíferos en tu vida y eso está bastante bien, eh, recordemos no hay ni bien ni mal, solamente es una referencia para que te sientas tranquilo, te sientas tranquila y en paz sobre estas Decisiones que estás tomando puesto que empezaste a reflejarte cada vez más, empezaste a observarte la laguna sagrada, nos habla de aquellas personas o aquellas situaciones que nos llevaron a identificar esas partes de nuestra personalidad, de nuestra esencia que estaban de cierto modo un poco olvidadas o escondidas y empezaron a salir a la luz. Muchas de ellas posiblemente fueron un poco incómodas, sin embargo te dieron la oportunidad de empezar a reconocerte y empezar a hacer esta conciencia sobre lo que sí quieres vivir y lo que no quieres vivir en tu vida y está perfecto que así haya sucedido. Ten cuidado eh, en creer que solamente te está pasando a ti. También aquí te están invitando el circo de una sola pista, eh, espero la puedas ver bien. Nos habla de que a veces, la tienes de cabeza, y cuando aparece de cabeza esta carta nos habla de que a veces creemos que lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando únicamente nos pasa a nosotros. Únicamente lo sentimos nosotros y la verdad es que no es así, Libra. Eh, recuerda que todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y lo que a ti te toca trabajar en esta última quincena de septiembre es justamente la compasión. Primero la compasión contigo mismo, contigo misma. Ok, eh, ninguna persona tiene un plan específico y, y a todos seguramente nos gustaría vivir solamente eh, situaciones como muy fluidas, como muy tranquilas, muy pacíficas, muy divertidas Sin embargo la vida tiene tantos tintes para que tú puedas conocerte que te dice todo lo que te está pasando el día de hoy Libra, no es, lo, no es a ti nada más a quien te pasa, sobre todo si cerraste ciclos con diferentes personas o en empresa o en empleo o en negocios, no nada más tú lo estás sintiendo, tienes que eh, sentir esta compasión por la persona que tienes enfrente. Los seres humanos tendemos a poner expectativas a cada una de las experiencias que tenemos en la vida, sin embargo, eh, hoy te invitan justamente a olvidarte de esas expectativas, sobre todo de tus propias expectativas, porque recuerda que no es de afuera hacia adentro, sino del interior hacia afuera. Entonces todo aquello que en tu vida de repente empezaste a observar que se estaba atorando y que no estaba sucediendo porque eh, de acuerdo a lo que tú tenías planeado o esperando, es porque tenías una autoexigencia en tu vida. Entonces te están invitando también a soltar esta exigencia, a entrar en ti, a convivir contigo mismo, contigo misma. Estás en ese proceso, sobre todo porque como te decía, estás por cumplir años y es muy importante que cierres esos ciclos con compasión. estás justamente porque estas resistencias que tú traes con el pozo de los deseos es no me quiero quitar mis máscaras, no quiero que conozcan realmente a Libra que soy, a esta esencia, a esta persona, porque a veces tenemos la creencia de que podemos salir eh, lastimados o nos pueden ver vulnerables. Libra, eso no existe, eso es solamente una ilusión de tu ego. En realidad todos los seres somos sensibles, todos los seres eh, experimentamos diferentes situaciones, diferentes mm, experiencias que nos llevan a conectar con nuestra alma. Y el regalo que te entregan justamente hablando de esta entrega, de esta conversación, de este soltar tus máscaras, eh, te dicen Libra suelta esas falsas percepciones que tienes de tu personalidad, tú no eres el hijo, la hija, el amigo, el vecino, el maestro, el abogado, tú eres tú Libra, conócete primero a ti mismo y vuela, tienes el, la carta eh, en este regalo que te dan el día de hoy, tienes la carta el vuelo de cabeza y significa que de repente justamente por ese deber ser, por esas formas políticamente correctas de comportarse a lo largo de la vida, de repente tiendes a bloquearte en ese crecimiento y hoy te dicen, Libra, abre esas alas, conecta con tu alma, conecta contigo mismo y disfruta este cumpleaños que está a la vuelta de la esquina. Recuerda, no eres el único. Compasión. La palabra clave es compasión contigo mismo para que puedas experimentarla con los demás Okay? Y bueno, a soltar estas máscaras, estas falsas ilusiones de tu realidad, de tu personalidad, para que entonces puedas ver la verdad de lo que estás viviendo el día de hoy. Muchas gracias Libra, te deseo lo mejor en esta tu guía general de la segunda quincena de septiembre. Muchas felicidades a los que cumplen años en estos próximos días. Deseo de todo corazón que en esta guía hayas encontrado una respuesta a lo que hoy estás viviendo. Que tu, amor, tu corazón, tu alma encuentren en la paz a través de estas palabras. Y recuerda suscribirte al canal, darle like, activar esa campanita locochona que tienes acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.